horoscopo de leo para hoy 18 de marzo de 2018 tienes un rasgo humanitario dentro de ti te agrada tener generosidad hacia los demás y ayudarlos si lo necesitan hoy encontrarás una manera de servir en un grupo quizás decidas crear un comité en el trabajo para apuntar las preocupaciones de los empleados o puede que te involucres más en un grupo de caridad local con la orientación del día de hoy